Este es un extraño bug que estoy teniendo en Blender 282. Es el... Bueno, nuestro Lo que me pasa es que tengo toda clase de glitch raro con una, una interpolación que quiero hacer. Esto lo pongo en 360 y hace un efecto raro. Desactivo y activo esta operación booleana y este agujero... Que debería verse cuando lo renderizo no aparece y cada vez que quiero hacer alguna operación con este plano que utilizo empieza a hacer toda clase de glitches visuales eh, desaparece aparece no sé qué, qué hacer y simplemente voy al objeto donde se aplique esa operación, lo activo y lo desactivo, y lo trata de redibujar, eh, y aparecen todas clases de artefactos extraños visuales, y no sé qué, qué estoy haciendo mal, sea en el objeto original o en lo que estoy modificando, eh, donde se aplica el... El Rabbo es un glitch de esta versión de Blender. A ver, modificando... Diferentes parámetros, va alterándose el, el render, pero en el, cuando renderizo no sale nada. Eh, no sé, y también lo he probado es eh, no hacerlo visible y hacer el render y pasa lo mismo. Bueno, y ahí hace toda clase, si cambio el ángulo, empieza a hacer toda clase de cosas extrañas y se me frisó la computadora. Y ah bueno, no sé si se, se alcanza a verse en la grabación, que al bajar los ángulos empieza a hacer toda clase de artefactos extraños eh, que prácticamente me crashean Blender. Bueno, alguna idea que estoy haciendo mal es un problema de, de esta versión.